Eduardo Carranza Tres sonetos Soneto a la rosa En el aire quedó la rosa escrita La escribió a tenue pulso la mañana Y puesta su mejilla en la ventana De la luz a lo azul cumple la cita Casi perfecta y sin razón medita, ensimismada en su hermosura vana. No la toca el olvido, no la afana, con su pena de amor, la margarita. A la luna no más tiende los brazos de aroma, y anda con secretos pasos de aroma, nada más, hacia su estrella. Existe inaccesible a quien la cante, de todas sus espinas ignorante, mientras el ruiseñor muere por ella. Soneto insistente La cabeza hermosísima caía del lado de los sueños. El verano era un jazmín sin bordes, y en su mano, como un pañuelo azul, flotaba el día y su boca de súbito caía del lado de los besos. El verano la tenía en la palma de la mano, hecha de amor. ¡Oh, qué melancolía! A orillas de este amor cruzaba un río. Sobre este amor una palmera era, agua del tiempo y cielo poesía. Y el río se llevó todo lo mío. La mano y el verano y mi palmera de poesía. ¡Oh, qué melancolía! Soneto sediento. Mi tú, mi sed, mi víspera, mi te amo. El puñal y la herida que lo encierra. La respuesta que espero cuando llamo Mi manzana del cielo y de la tierra Mi por siempre jamás Mi agua delgada gemidora y azul Mi amor y seña La piel sin fin La rosa enajenada El jardín ojeroso que me sueña el insomnio estelar, lo que me queda, la manzana otra vez, la sed, la seda, mi corazón sin uso de razón. Me faltas tanto en esta leganía, en la tarde, a la noche, por el día, como me faltaría el corazón.